¿Por qué la cerveza puede protegernos de la enfermedad de Alzheimer?. Muchos estudios afirman que un consumo moderado del vino es bueno para nuestro organismo. Siempre nos han dicho que debíamos tomar una copa de vino diaria para obtener todos sus beneficios. Sin embargo, la cerveza también podría ser un buen aliado. Según un estudio, la cerveza podría ayudar a combatir enfermedades cerebrales degenerativas como la demencia. El Alzheimer o el Parkinson ya que contiene santomol. Este es un producto químico que se encuentra en el lúpulo. Se trata de un tipo de flavonoide que tiene propiedades antioxidantes. Esto es una gran cualidad ya que las enfermedades cerebrales degenerativas suelen ser el resultado del estrés oxidativo, entre otros factores, por lo que el flavoinoide podría combatirlo. Se ha demostrado que el lúpulo se ha usado durante muchos años por la medicina tradicional china y su componente, el santomol, ha sido estudiado durante muchos años. En 2010, se descubrió que suprimía el SA, una proteína que propaga el cáncer de próstata y el año pasado encontraron que este flavonoide en cantidades muy altas mejoraba la función cognitiva. Pero, además de todo esto, el santomol que contiene la cerveza tiene muchos otros beneficios como antivirus, antiinflamatorio, antiobesidad, antioxidante, protección cardiovascular y prevención del cáncer. Es posible que quieras comenzar a beber cerveza y disfrutar de todos esos beneficios que te puede aportar. Sin embargo, recuerda que siempre hablamos de un consumo moderado. No puedes comenzar a beber en exceso o podrías dañar tu salud. Cuando se consume de forma correcta, las personas demuestran un hipocampo más grande y una mejor memoria episódica. ¿Qué te ha parecido este revelador dato? ¿Beberás más cerveza a partir de ahora? Cuéntanoslo en los comentarios. Compártelo con todos tus amigos y familiares para que conozcan este beneficio de la cerveza.